Bueno, pues buenos días y bienvenidos a este primer COVID eh, Meetup eh, de qué fue de la investigación en, en COVID. Como sabéis, el 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud pues, fue informada de una serie de casos de neumonía causada por, por una causa en principio desconocida hasta ese momento en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en China. Y el 7 de enero, las autoridades informaron de que efectivamente la gente que provocaba esa infección era un coronavirus, el SARS-CoV-2, y como parte de la aparte de declarar la pandemia, etcétera, pues se pusieron en marcha una serie de estrategias de I+D para acelerar el diagnóstico, las vacunas, las terapias contra ese virus que, que en principio eh, estaba llegando. En marzo de 2020 sabéis que en España se llegó a una situación eh, insostenible a nivel de, de salud y se declaró estado de alarma y muy pocos días después empezamos a convocar una serie de seminarios en la Fundación PTS pues para poner en contacto los investigadores, las empresas, los clínicos, para ver qué se estaba haciendo, qué se quería hacer, qué proyectos se iban a solicitar. Y en aquel momento, pues localizamos cerca de 150 investigadores e investigadoras, proyectos eh, que. Pues, que, que estaban en vías de desarrollar algo relacionado con la pandemia, bien en cuanto a diagnóstico, en cuanto a tratamiento, en cuanto a investigación, de cual, desde cualquiera de los puntos de vista. Tenéis un resumen de toda esa información de los seminarios que hicimos en aquel momento en la página de Granada Salud, en granadasalud.com. Eh, ahí tenéis un enlace de todas las charlas, las conferencias, toda la información que pudimos detectar en aquel momento. Y bueno, pues ahora que han pasado dos años, nos preguntábamos qué ha sido de esa investigación que se inició en aquel momento, en qué, en qué momento están, y vamos a hacer una serie de seminarios, este es el primero de ellos, el 25 de marzo tendremos un segundo y queremos hacer un tercero, con los, sobre todo con los clínicos. Así que bueno, pues no me voy a entretener mucho más y si me lo permitís voy a cambiar un poco el orden que estaba puesto en el programa porque Antonio Suna tiene que irse y, y, y Francisco también tiene que, que irse un poco antes. Así que Antonio, si no te importa, eh, empiezas tú con la presentación. Antonio Suna Carrillo de Abornoz pertenece al Instituto de Biotecnología de la Universidad de Granada y es profesor de la Universidad de Granada en el Departamento de Parasitología en Ciencias. Y bueno, pues ellos en su momento obtuvieron una serie de proteínas recombinantes y estuvieron haciendo todos los ensayos de expresión, las pruebas de ELISA, etcétera Y empezaron a colaborar con el grupo de Francisco Gámez, que después nos contará un poco qué, qué es lo que hicieron ellos desde la parte de, del dispositivo de grafeno. Antonio, muchas gracias. Vale, muchas gracias. Yo me quedaré aquí hasta que me vengan los alumnos del máster. En cuanto Estupendo. me vengan, desapareceré. Bueno, me quedaré aquí con esto conectado, pero probablemente no pueda participar. Bien, voy a presentar la pantalla, no sé si se me ve, pero a sí, ver, ¿qué eh, se te la ve? La pantalla eh, aquí. Y ahora, bien, pues nosotros, eh, eh, jugué en colaboración con el grupo de Francisco Gamiz, eh, eh, solicitamos una serie de proyectos: que, primero uno a, directamente a la a CRUE, eh, que nos concedieron, y después otro a la Junta de Andalucía. Eh, básicamente era el mismo proyecto, y entonces, eh, bueno, estamos haciendo, el, el proyecto está dividido en dos partes: la parte, digamos, eh, de, de física y de electrónica, más la parte de biología. Eh, bueno, como, como decía Óscar, el SARCO-2 evidentemente es una zoonosis, igual que los primos que ha habido anteriores. En el año 2002 y el 2004 apareció el SARCO-1, también procedente por, probablemente de, de un murciélago hacia la civeta y que produjo solamente, y es, decimos, solamente en función del número de muertos que está produciendo el SARCO-2. Unos 700 eh, muertos en todo el mundo. Estuvo centrado fundamentalmente en Asia, en el extremo, en, en la zona de China, hasta que en Hong Kong se detectó el virus y se identificó el virus. Después el virus fue eh, visto eh, en Holanda y posteriormente en Canadá. En el año 2012 apareció otro coronavirus nuevo, este restringido a la zona de Oriente Medio, que fue el MERS-CoV, y en 2019, como todos sabemos, el SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 también, con un origen posiblemente en el murciélago, aunque el que transmitió la enfermedad hacia y crear la zoonosis en China, realmente no se conoce. Como todos sabéis y todos habéis visto en la imagen, el SARS-CoV-2 tiene esta estructura de virus en la que existen aproximadamente unos 29.800 nucleótidos que codifican para unas 29 proteínas. Quizás las proteínas más importantes, sobre todo ligadas a la cápsida, es la proteína S de la que hablaremos, la proteína M y la proteína E. Esta proteína E tiene una serie de dominios que son capaces de fosforilar unas 400 proteínas. En el año 2004, empezamos a trabajar en colaboración con la Universidad de Lyon y en concreto con el, el, la P4 de Biomerie en Lyon con sueros de pacientes con el sars 1 y donde vimos la reactividad que tenían las distintas proteínas y la especificidad que tenían de cada diagnóstico. Se pudo ver que la S1 y la S2, es decir, las dos subunidades que constituyen la, la, el monómero, porque veremos que después un triplete. La, la proteína S era mucho más específica que la proteína N, que daba reacción, más reacciones cruzadas, más falsos positivos o negativos, como consecuencia probablemente de infecciones que habían tenido otras personas por el coronavirus que no fuese patógeno. Eh, la estructura de la proteína, y esta proteína la S1 en la que nos centramos, es, eh, como decía, es una proteína dividida en dos dominios, un dominio S1 donde se encuentran los lugares de unión a, al receptor de la membrana celular y la parte S2 que va a jugar el papel de anclaje y penetración de la cápside del virus al interior del citoplasma celular. En vista lateral, como decía un Trímero, son tres S1 y S2, lo que hay agrupadas tienen esta forma. Y esta sería la modelización de la vista superior y esta en vista lateral. Estos son las proteínas glicosilada visto por microscopía de fuerza atómica en nuestro laboratorio. El coronavirus, o proteína, el coronavirus y la proteína S en concreto, está formado sobre todo la S1 por lámina beta, mientras que el S2 tiene, está formado por la hélice alfa con una estructura clásica de una proteína de membrana. Eh, la unión se hace a través del receptor AC2, como decíamos, se liga ahí y entonces en ese momento a través de una furina, que tiene una, prote una serín proteasa, que tiene la cort se corta la espícula, se hace un cambio eh, de en el dominio S2, hace como un puente de fusión, un polo de fusión y de esa manera se internaliza al interior de la célula. Luego eh, se ve que la posición donde tiene el dominio este de unión al receptor es sumamente interesante, porque probablemente el parte de la evasión de la respuesta inmune que tiene este virus se debe a la posición donde está esa zona de unión al receptor. En el caso del SARS-CoV-2 está de una manera lateral, mientras que el SARS-CoV-1 eh, teóricamente sería más eficiente y está al final de la, de la proteína S. Eh, este lugar donde se une a la proteína S, perdón, al la, AC2, la eh, como digo, tiene una alta importancia. Primero, en el sarco 1 está situado en la parte de arriba, se une más débilmente al receptor AC2, mientras que en el sarco 2 se une fuertemente y no necesita en el sarco 1 una preactivación por furina, mientras que en el sarco 2 sí lo hace a través de la furina. También interviene de una manera muy eficiente y hace que incluso en cultivos celulares eh, determinadas líneas no funcionen para, como soporte de cultivo del virus la, una serín proteasa transmembrana que tiene la célula, en la célula, pero concretamente sí la tienen, mientras que en otras líneas celulares no tienen, con lo cual no es posible eh, utilizarla para el cultivo de este virus. Eh, vamos a repasar un poco las distintas inmunoglobulinas porque el proyecto va dirigido a detectar no solamente inmunoglobulinas totales, sino algunos de los isotipos de estas inmunoglobulinas y empecemos por la inmunoglobulina M, digamos que la que primeramente, primeramente eh, puede eh, desencadenar una respuesta inmune. Esto no es del todo cierto porque veremos que la IGA empieza a aparecer aproximadamente a los tres días, cuatro días de la infección de mucosa y concretamente IGA secretora. Y posteriormente, cuando la fase aguda digamos de la enfermedad ha terminado, se dispara la IgG. Estos son los esquemas de las tres inmunoglobulinas. Aquí tenemos el esquema de una infección normal y la aparición de, de la ticina de inmunoglobulina. Ya digo que desde el momento de la infección hasta aproximadamente cuatro días Incluido eh, cuando se empiezan a manifestar los síntomas, aparecen IgA secretores. La IgM se levanta prácticamente desde casi empiezan a aparecer los síntomas hasta eh, aproximadamente unos 10-14 días. Y, la, IgM se levanta y esta, la IgG se levanta y esta va a permanecer durante mucho tiempo y va a, durante meses, por lo menos en el sars cov -2. Eh, nuestra parte de trabajo lo encaminamos evidentemente a la clonación, transformación y la expresión de la S1 y S2 y de la s completa en eh, células CO7. Eh, el esquema de trabajo fue lo primero, amplificar la S1 y S2 mediante PCR. Intentamos clonarlo inicialmente en el PQE30XA vimos que no era eficiente eh, la expresión de esta proteína y tuvimos que realizarla en el PET28A y transformamos con ella eh, coli, eh, concretamente la cepa Roseta. Eh, indujimos la, la expresión de esta proteína mediante IPTG eh, y la solubilización de los cuerpos de inclusión en los que aparecía esta proteína, en el medio no aparecía en ningún momento, quizás por la hidrofobicidad que tiene, como después veremos, y eh, empezamos a hacer eh, column, esto, esto purificación mediante cromatografía de afinidad eh, en níquel. Eh, como consecuencia, como se verá ahora en algunos de los esquemas y fotos que presentamos, estas proteínas son capaces de arrastrar gran cantidad de chaperona, lo cual para eh, tener un antígeno que sea eh, altamente eficaz eh, esto suponía un problema, lo cual tuvimos que llevar mucho tiempo e intentar es, es realizar un esquema de purificación de la proteína mediante eh, distempa, distintos sistemas de, de cromatografía y de afinidad. Al final, cuando conseguimos tener unas proteínas lo no suficientemente puras, fueron eh, concentradas, evidentemente solubilizadas con urea y se utilizó eh, para ver la eficiencia tanto en blot como por ELISA. Todo ello preparatorio para los posteriores trabajos que se, se harían con el sensor metégrafo. Eh, paralelamente a esto, utilizando otro antígeno y otro recombinante, de los cuales teníamos un en suficiente cantidad y que tenían unas eh, estructuras y más que estructuras eh, características similares a lo que podían tener por hidrofobicidad sobre todo a la S1 y a la S2, estuvimos haciendo ensayos de mecanismos de bloqueo de las posibles superficies de grafeno en las que se iban a utilizar posteriormente o que se van a utilizar posteriormente en el sistema completo. Eh, se logró eh, encontrar mecanismos no solamente de bloqueos, sino de conseguir la máxima especificidad y sensibilidad y en eso eh, seguimos trabajando. Bien, eh, las condiciones del PCR aparecen aquí eh, y los primer que se utilizaron. Luego, cuando ya eh, se clonó y se expresó la proteína con IPTG, eh, se purificó mediante columna con níquel como consecuencia de que llevan seis histidines estas proteínas recombinantes y se transformaron las bacterias. Las bacterias para el plásmido se seleccionaron con canamicina y la bacteria en sí para su expresión con coloenfericol. Aquí tenemos algunas de las de electroforesis obtenidas de la S1 y la S2. Vemos que la S1 aparentemente aparece más limpia, y mientras que la S2 aparece con gran cantidad de proteínas que lleva adheridas que como vemos en esto en una blog con un suero de pacientes eh, con COVID, vemos en la S1 bastante más limpia esta, mientras que la S2 aparece en todas estas plantas que son las chaperones. El problema de utilizar esta, esta S2 así sería que podían dar reacciones cruzadas a cualquier persona que hubiera tenido una infección o tuviese anticuerpos frente a jerica colina. Eh, se utilizó posteriormente de la primera purificación con, con las columnas de disidina eh, un sistema de, de afinidad y por cromatografía en FPLC. Se obtuvieron, eh, eh, la, se purificaron más eh, fuertemente estas proteínas y al final conseguimos obtener geles con una eh, casi pureza casi total de un 80 y 90% de la S1 y la S2. Después de la, de la purificación por FPLC volvió de nuevo a purificarse con eh, columnas de níquel y eh, se consiguió ya una alta precio. Eh, mientras tanto, a su vez, fuimos obteniendo anticuerpos eh, policlonales en ratón frente a la proteína S. Aquí vemos el resultado del inmunoblot de estos anticuerpos donde se puede ver la proteína total glicosilada y la otra parte, la proteína S completa, no glicosilada. Eh, se hicieron ensayos con los sueros de los pacientes, microensayos con ELISA, y se pudo comprobar que como los sueros de los pacientes positivos iban dando reacción hasta aproximadamente 1.800, eh, 1.600 de dilución. Eh, se hicieron estos ensayos con ELISA, y se mandaron a las proteínas recombinantes a nuestros colaboradores de Valencia, de la Universidad, de, concretamente del Departamento de Parasitología y de la Fundación La Fe de Valencia, donde se ensayó la especificidad y la sensibilidad de estas proteínas. Eh, se hicieron las curvas ROC con una serie de, de sueros negativos que nos había mandado eh, la doctora Luisa Botella de Madrid y que participa también en el proyecto y eran eh, sueros con garantía absoluta de que no van a tener el, el sarcov 2 porque eran anteriores y procedían además de un banco de sueros con de enfermedades raras. Eh, se pudo ver que tiene una alta sensibilidad y tenía una especificidad de los sueros positivos que ensayamos mientras que los sueros negativos eh, tenían una especificidad cero la sensibilidad era cero y la, la especificidad la cero y la sensibilidad eh, podía ser alta. Estos sueros de positivos que se ensayaron vienen de, de la FE. Habían sido ensayados con eh, kits comerciales, tanto inmunológicos, como todos eran positivos, como eh, por PCR. Esta, esta gráfica es de la, de la S2, de la sensibilidad de la S2 y en este caso es de la IgM también frente a la S2. Bien, eh, la posible, como veis en la anterior, la posible salto y falta de especificidad que tienen algunos y de sensibilidad que tienen algunos sueros cuando se ensayó la IgM quizás pudiera venir dado por el momento en el que se obtuvo el suero de estos pacientes. No se sabía exactamente en qué fase de la enfermedad estaban y eh, lo único que se sabía es que eran eh, el ISA positivo y PCR positivo. Por otra parte, se estuvo haciendo transfecciones en, dos, en tres vectores de expresión diferentes. Por una parte, en este vector de expresión que tenía un TAG de HA, este segundo que tenía un TAG de histidina y este tercero para eh, expresar y hacer, eh, sobre sobreexpresar la, el AC2 en el células COS. Con el AC2 eh, se tienen el, el, los clones positivos, pero no se ha realizado nada y está a la disposición de que algún proyecto que, queremos, que quieran participar conjuntamente. Este es eh, la, el cultivo de las células una vez que se seleccionan los clones positivos con anti, bueno, un anticuerpo anti-TAG-HA. Aquí tenemos una mezcla en de este carril, carril primero, de la S1 y la S2, y revelada con los anticuerpos antihistidina. Eh, y eh, aquí vemos la proteína expresada por la eh, co 7 en, en el medio de cultivo. El medio cultivo fue primero eh, tratado y precipitada la proteína a las un punto isoeléctrico de 6,08, que es aproximadamente el que tiene la, la S y posteriormente fueron inmunoprecipitadas. Eh, aquí tenemos un cultivo del CO7 eh, frente a la cola la proteína S y eh, curiosamente empezamos a estudiar. Estamos en tiempo ya, ¿vale? Sí. ¿Eh? Estamos me en quedo, tiempo ya. Me queda muy poco. Eh, empezamos a estudiar la, la expresión de estas proteínas, si estaba en las membranas de la célula o aparecía en el medio cultivo. Pudimos observar que aparece en el medio cultivo en exovesícule. Aquí tenemos un concentrado de la exovesícula tratado con el anticuerpo y aquí tenemos el anti-C63, con lo cual prueba que son exactamente eh, exosomas o extrasomas de esto. De, expresadas por el Aquí tenemos una placa de lisa de cualquiera y este es el último experimento que hemos hecho. Hemos sensibilizado unas placas de lisa con la exovesícula de la CO7 transfectada y lo hemos enfrentado a suero frente a la exovesícula de la CO7 con un anticuerpo anti-S1 recombinante frente a la S2 recombinante y este es el suero, el Cuando hacemos la sensibilización con la S1 podemos ver... La distinta que el anti-S1 da una alta reactividad, la S2 da una reactividad muy alta también y el pre-inmune eh, se queda suficientemente con lo cual podría ser utilizado como una fuente, digamos, antigénica, eh, a lo mejor más específica y más fisiológicamente, más correcta de la que las proteínas recombinantes totales y evitando evidentemente los chaperones eh, gracias, este es el equipo de trabajo nuestro de nuestro laboratorio y esta es la doctora Luisa Botella eh, que ha participado en estos trabajos. Gracias. Muchas gracias Antonio. Pues sí que ha dado tiempo de, de hacer un montón de cosas en este tiempo y, y ahora después escucharemos a Francisco Gámez con la continuación de, de cómo se Hemos parado los feitos que teníamos del ministerio y nos está gustando ver el trabajo recuperado. ¿Sí? ¿Por qué? Sí. Porque claro, porque eran cosas que hemos tenido que ir apartando de los proyectos que teníamos de, de nuestros proyectos del de Ministerio uh -huh. y evidentemente tenemos que empezar a dar resultados de eso y, y, y a veces la dualidad es difícil. Ya, complicado. Vale, ¿alguien tiene alguna pregunta para Antonio? Vale, pues si no hay alguna pregunta, si no, de todas formas, ya sabéis que el vídeo se va a quedar colgado y, y Antonio eh, lo, ten, lo tenéis disponible perfectamente a través de su correo de la universidad. Antonio, muchísimas gracias. De nada. Y vale, sigo aquí. pues, Un estupendo. Pues pasamos ahora a Francisco Castillo, que viene de la Fundación Medina, y él nos va a hablar de eh, mecanismos, o sea, del de descubrimiento de drogas anti-COVID con mecanismos eh, innovadores. Francisco Hola muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? Pues nada, voy a poner esto a pantalla completa. Me, me confirmáis eh, cuando se ve esto como, como debe. Y, y nada, eh, comienzo ya. Primero muchas gracias por, por la invitación Oscar. Y, y segundo, pues nada, pasamos ya a, a contaros esta charla, lo que hemos venido haciendo durante, durante no está, la pandemia. No estás compartiendo ahora mismo, ¿vale? ¿No? No. Vaya. Ahora sí. Un segundillo. Las cosas del directo, ¿no? Ahora se Perfecto. ve pantalla completa, ¿verdad? Estupendo. Fantástico. Pues nada, eh, como venía diciendo eso, vamos a contaros un poco los distintos proyectos, algunos de ellos, eh, de los que hemos estado trabajando durante la pandemia. Yo soy Francisco Castillo, del Departamento de Cribado y Validación de Diana, de, de Medina, y, y bueno, para poneros un poquito en, en contexto de, de lo que vamos a hablar, en primer lugar, pues contaros un poco ¿no? que, que en el fondo cuando, cuando se está trabajando a nivel preclínico ¿no? eh, en descubrimiento de fármacos, normalmente tenemos como dos itinerarios pues, muy habituales. ¿no? Uno de ellos, que es el que está aquí en el panel de arriba, de acuerdo, que es el, el cribado fenotípico, pues tenemos de base un modelo de enfermedad que es biológicamente complejo, en el que hay, pues como veis, muchos puntos de, de intervención que están representados por estas bolitas de aquí. En este tipo de cribados, cuando nosotros eh, bloqueamos algunos de estos puntos de intervención, lo que ocurre es que da un fenotipo digamos, diferencial y, y en este tipo de aproximaciones es relativamente razonable encontrar una buena tasa de, de positivos primarios, de moléculas prometedoras y lo que suele retrasar o, o ocupar bastante el tiempo hasta la validación preclínica, esto que pone aquí, ¿no? que es la validación de, del efecto terapéutico es decir, interrogar y, y tener la respuesta de que está, inter, está dando en, un, en una diana concreta en un punto de intervención concreto es una, una aproximación pues, bastante empírica, podríamos decir luego tenemos aquí en la parte de abajo ese segundo itinerario, también clásico ¿no? que es el, de, el diana específico aquí tenemos pues solo un mecanismo molecular de acción posible prácticamente que es porque tenemos solo un sistema muy reducido esta, solo tenemos la, la Diana y aquí pues es, eh, pagamos el precio de que es más difícil encontrar una molécula específica que haga su efecto, una molécula prometedora, pero a cambio tenemos algo que es muy útil, que es que una vez que ya hemos identificado esta molécula, el hacer iteraciones sucesivas por herramientas como que son mucho más racionales como la química médica, la, estructura, la relación estructura-actividad, podemos mejorar, mejorar, mejorar esta molécula hasta que en un momento dado extrapolamos ya en un contexto ya de un modelo biológicamente relevante. Eh, lógicamente, durante la pandemia, tanto las farmas como instituciones de nuestro tipo y, y, y más académicas pues han, han ejercido estos dos tipos de, de modos de drug discovery, ¿no? Eh, sobre todo sobre bibliotecas de reposicionamiento, ¿verdad? Porque esta biblioteca de reposicionamiento eh, se criban moléculas que tienen pues, unas características muy concretas, ya son, eh, digamos, seguras hasta cierto punto, ¿no? Y bueno, eh, claro, el, la utilidad de este tipo de aproximaciones es que gracias a descubrir inhibidores, de hecho hemos, se ha contribuido a dilucidar a un nivel mucho más molecular y particular, recogiendo un poco el guante también de lo que estaba hablando Antonio Suna en su magnífica charla anterior, de que bueno, estos inhibidores permiten caracterizar más al detalle este ciclo de vida a nivel molecular del COVID y por qué no, de saber cuáles son los puntos de intervención eh, más más adecuado desde el punto de vista terapéutico para desarrollar terapias que complementen a la magnífica labor que ya de por sí han ejercido la, la, la, el desarrollo de las vacunas. ¿no? A todos nos suele el receptor AC2, del que hablaba Antonio antes, luego más abajo aquí tenemos por ejemplo las proteínas no estructurales, de acuerdo de ellas como veis en esta lista de aquí hay un buen puñado de inhibidores descritos y sí que es verdad que han puesto en relieve por ejemplo que de todas ellas la PLPRO, la proteasa principal, parecía que por lo menos para el SARS-CoV-2 en concreto es una diana más adecuada que las demás. Y luego, conforme nos vamos yendo a la relación del COVID con otros compartimentos celulares, el empaquetamiento y el egresado... Eh, los eventos moleculares están menos caracterizados y no nos sorprende porque en esos estadios hay menos eh, inhibidores descritos de y es uno de los, de los agujeros ¿no? de conocimiento que nosotros hemos intentado en la medida que podemos pues, pues llenar. ¿De acuerdo? Ya teniendo este contexto. Y sabiendo que nosotros vamos a hablar en esta charla de, de, de un par de, de las aproximaciones que tenemos basadas en Diana, Diana específica, en primer lugar, os vamos a contar lo que hemos hecho en una Diana más clásica, como es la MPro3CL, ¿de acuerdo? Y en otro caso, os vamos a contar sobre una Diana un poco más exploratoria, todavía por validar, para la que hemos generado también un modelo de cribado y hemos tenido algunos de los inhibidores. Sin más dilación, pues bueno, en este primer caso, en el de los inhibidores de, de la M Pro 3CL, eh, para nosotros es un caso pues, muy importante, muy paradigmático, porque bueno, en el fondo esto pues culmina. Un desarrollo que es la puesta a punto desde Fundación Medina de su propio laboratorio de producción de proteínas recombinantes y que al fin y al cabo ya conseguimos producir esta proteína pura como vemos aquí en esta calle y producirla en una cantidad de batch grande de manera que los screenings, los cribados de alto rendimiento que hiciéramos después fueran con un batch homogéneo lo más reproducible posible. En este caso, como vemos aquí en el, en el diagrama del centro de la, de la diapo, lo que tenemos es la primera herramienta que nosotros pusimos a punto para, para el cribado a nivel de, de proteína, ¿no? que se basa en la técnica de termofluor. El termofluor básicamente se basa en una sonda fluorescente, en hacer una rampa de temperatura eh, sobre la proteína y entonces lo que ocurre es que obtenemos un observable que es el punto medio de esa, de esa curva de desplegamiento que nos reporta, se llama TM, temperatura media, y nos reporta sobre la estabilidad de la proteína, entonces eh, sometida esta proteína en cada uno de los pocillos, a, a la unión a, a un fármaco o a un potencial fármaco, si la ATM se mueve a la izquierda tenemos un desestabilizador de la estructura de la proteína y si se mueve hacia la derecha tenemos un estabilizador. Bueno, con, este pequeño, con esta pequeña anotación, ya deciros que nosotros directamente extrapolamos al formato de 384 pocillos, miniaturizado, todo lo automático que se puede y lo que llegamos es a un resultado muy bueno, que es que el método pues, era eficiente, como vemos aquí con una de las moléculas, la quercetín, que ya estaba eh, caracterizada en, en modelos más fenotípicos como, como un posible... Eh, fármaco anticovid o como un precursor eh, adecuado, aquí vemos como la TM precisamente de la proteína sola con DMSO eh, y en relación dosis-respuesta vira hacia la izquierda diciendo que teníamos un buen control eh, para hacer nuestros cribados y lanzarnos ya a lo que se llama al alto rendimiento entonces bueno pues eso en cuestión de unas pocas horas se criban unas 350 moléculas a la vez y en el cabo de unas pocas semanas ya tuvimos unos seis candidatos de los que tiramos adelante, eh, para esto contamos con Mer que, que nos proporcionó esta biblioteca en un proyecto de colaboración de pequeñas moléculas con, con cierta apariencia farmacológica, que era un buen punto de partida para, para estresar nuestra, nuestra plataforma de cribado y ver su rendimiento. Seis moléculas en una semana es una tasa de positivos pues, bastante decente. Aquí tenéis uno de ellos, esto también en, en el panel A, es un termofluor como el que enseñábamos antes, simplemente que aquí tenemos la derivada de las porque el punto de inflexión aparece como un máximo y es como más claro, aquí vemos precisamente como el compuesto 97A ejerce un, un claro efecto desestabilizador, eh, permitía validar, luego ya en el B lo que vemos es precisamente en un modelo relativamente más funcional en el que la proteasa mpro pro 3 cl degrada el péptido señal que facilita eh, la, la replicación de la maquinaria de virus en el contexto eh, fisiológico aquí en un modelo de tubo de ensayo efectivamente inhibe esa, esa actividad de la enzima, luego ya teníamos algo más funcional pero claro estábamos en el tubo de ensayo. Y entonces, claro, lo siguiente que nos planteábamos era vamos a irnos a un contexto más biológico a ver si esto tiene sentido. Aquí el buen hacer de mi compañera Carmen Ramos en la parte de células y también en colaboración con, con el López Neira, con el laboratorio de Dolores Pacanosca, pues nos pusimos en primer lugar a ver la toxicidad de este compuesto a, a la concentración activa en células de pulmón y vimos que, bueno, que tenía proyección. Y luego ya en un ensayo CP, que es el que vemos aquí en el panel D, vemos que hay una actividad eh, real, antiviral, ¿no? en un modelo subrogado en este mismo tipo de células eh, con, con beta coronavirus C43 y lo bueno es que de una forma pues, relativamente ortogonal, eh, detectando con, por inmunofluorescencia vemos que el tratamiento de estas células eh, con el inhibidor respecto al control, pues se ve una titulación del virus más baja y por tanto diciéndonos que el efecto que veíamos en el otro modelo es, es, es real ¿no? este resultado es interesante porque a raíz de conversaciones que hemos tenido con otros colaboradores y que... Y, y que en la literatura un poco. PLPRO, que es la proteasa principal, pues parece que tiene más proyección terapéutica que M-PRO, por lo menos para SARS-CoV-2. Entonces, al ver que aquí nosotros vemos un efecto en un, en un, en un modelo OC43, pues bueno, arroja respuestas interesantes sobre, sobre el rol y el peso específico que tiene esta MPRO en el caso de OC43. Y, y nos pareció un resultado bueno y converge, convergemos hasta este resultado de empujar el... el, el el compuesto, el inhibidor, a, a, a algo ya más funcional en, en una ventana de tiempo de trabajo, pues bastante, bastante, fue bastante reto esto. Eh, ya pasamos al segundo caso, de acuerdo, que aquí tenemos una diana que está un poco es menos clásica, un poco más novedosa, que es la, es la diana mitocondrial TOM70, de acuerdo, que en condiciones normales la asociación de este TOM70 con, con la chaperona HCP90 lo que facilita en condiciones normales una activación de una respuesta inmune celular, que es importante, y sin embargo lo que ocurre es que el SARS-CoV-2 SARS-CoV-1 también, hasta cierta medida, ha evolucionado para que su proteína eh, estructural Open Reading Frame 9 eh, secuestre a Tom, no se encuentre con esta chaperona y se bloquee la producción de, de interferón 1 y esto esté asociado a algunos de los, de los, de los síntomas de COVID que se consideran pues, severos. También resaltar ¿no? un poco que en este, en este proyecto más exploratorio pues tuvimos la participación realizando su TFM de dos alumnos del Master Bio Enterprise ¿no? y esto es interesante del Master Bio Enterprise de la UGR porque bueno, pone en relieve que, que, bueno, que hay una sinergia muy positiva en el PTS entre los distintos nodos y los distintos actores, la universidad, eh, eh, los labs, la empresa y, y, y bueno, pues es una colaboración pues fructífera. Hay ¿no? un desarrollo en este caso interno que viene desde de, de Medina. Eh, sin más, pues nada, deciros que otra vez, en cuestión de pocas semanas, desde que diseñamos los plámidos, eh, conseguimos ya producir nuestra proteína, aquí está el caso de Tom70, pura, también Open Reading Frame, y pusimos a punto nuestra plataforma de cribado para ver si éramos capaces de bloquear con moléculas relativamente sencillas esta interacción y, y a las pocas semanas ya teníamos nuestros cuatro cabezas de serie que están aquí representados a nivel de dosis y respuestas. Y, y bueno, para, de, hasta donde nosotros sabemos, esto representa la primera plataforma de cribado de alto rendimiento para encontrar inhibidores de esta interacción tan atractiva. Y estos son los cuatro primeros inhibidores, los primeros de su clase, hasta donde nosotros sabemos, acorde con la literatura, que se han postulado y que ahora ya hemos entrado en una nueva fase de validación en la que tenemos previsto primero ver su efecto en el subrogado de C43, también tenemos previsto enviarlo a China un colaborador que, que parece dispuesto a, a ver esa correlación que puede haber entre la, en la restauración del interferón, el efecto que puede tener también bloquear interac la interacción esta en el empaquetado y el egresado del virus y, y bueno son resultados muy, muy prometedores. Bueno, eh, para esta Diana sobre todo también queríamos hablaros de ella porque se prevé que se tenga un recorrido más clásico que en el caso de, de la proteasa. Lo interesante de, de lo que le confiere este recorrido más largo, entre otras, entre otras cosas, es la capacidad que tiene la tecnología que hemos utilizado de HTRF para, para ser compatible con, con, nuestra, con nuestras colecciones de, de, de, productos, de, de productos naturales de origen microbiano. La tecnología de HTRF lo que ocurre es que de estadios muy temprano permite de detectar eh, moléculas interferentes y poco específicas de verdaderos inhibidores por esa deconvolución de esa eh, señal de, de emisión de fluorescencia dual. Que ejerce y esto es muy interesante para no perder el tiempo con moléculas que realmente no son prometedoras puesto que el extracto es, el extracto microbiano es una matriz compleja y hay que esforzarse mucho para encontrar verdaderos verdaderos activos haciendo la metodología bien esta la permite y no lo permiten otras tecnologías PPI mucho más clásicas sin tener tiempo ya para entrar en demasiado entre sí hijos técnicos ¿no? deciros que, que hemos sido capaces de adaptar a esta tecnología y que precisamente cuando por primera vez conseguimos compatibilizarlo eh, pues y lo, lo, lo dimos la comunicación en un congreso de un contexto europeo pues precisamente eh, recibimos el premio a la mejor charla en, en la categoría de, de productos naturales eh, para descubrimiento de fármacos y claro como ahora estamos trabajando como nuestra con nuestra colección se está hablando aquí de generar propiedades intelectuales nuevas y, y propias y un espacio químico que ese reposicionamiento que viene dominando los cribados realizados por tanto académicos como, como privados durante la pandemia, no se puede llegar. Claro, este esfuerzo de, de cribar productos naturales por, por técnicas proteína-proteína, es eh, un esfuerzo pues, grupal, eh, significativo, aquí tenéis algunos de los, de los que han participado de forma muy activa en este tipo de proyectos que, que esperamos pronto converja hacia nuevas fórmulas moleculares y desde luego no al alcance de... De, de la química y la farmacología de reposicionamiento. Entonces, bueno, simplemente ya fuera de tiempo, simplemente por hacer un pequeño wrap-up, no, pues durante la pandemia hemos, hemos, nos hemos centrado en dos de estos casos. En, en lo que pasa es que esas seis moléculas que hemos encontrado para... Para la pro 3 cl hemos demostrado ¿no? que podemos, podemos trabajar a este nivel recombinante y a nivel de cribados de alto rendimiento con técnicas proteína o proteína-proteína. En este caso, hemos llegado a encontrar eh, inhibidores que son eficientes a la hora de, de bloquear eh, con capacidad antiviral el, el beta coronavirus C43. Y en este segundo caso, y, y esto es lo interesante, hemos podido volver a repetir el esquema en unos tiempos de desarrollo prácticamente récord y lo que es más importante que hemos encontrado una plataforma de cribado, una tecnología que, que permite extrapolar cribados de, de extractos de, de origen microbiano, que, que es una, una tecnología de de vanguardia y de la que esperamos salgan productos naturales que superen las limitaciones como fármacos de lo que han arrojado hasta ahora las campañas de, de reposicionamiento. Y sin más, pues nada, pues muchísimas gracias por, por vuestra atención. Muchísimas gracias, Francisco. En tiempo, muy bien, <ríe> estupendo. Uh -huh. Y sobre todo, felicidades. Por esa gran colaboración que tenéis entre vuestro centro, con centros de investigación como el López Neira, con la universidad, eh, con la participación de alumnos de máster, etcétera. De verdad, felicidades porque creo que es un modelo al que tenemos que tender todo. Muchísimas gracias. Sí, de eso se trata, de, de encontrar las mejores sinergias posibles y aprovechar este entorno tan privilegiado. Totalmente. ¿Alguna pregunta para Francisco? Podéis levantar el audio, podéis hacerlo por el chat. Bueno, pues como va a estar aquí cinco minutos más hasta que se vaya, <ríe> si queréis alguna pregunta, le, se la podéis hacer por el chat. Muchas gracias, de verdad. Nada, yo lo único es aprovechar simplemente que esto se ha quedado fuera de la presentación para entrar en el tiempo. Nosotros también formamos parte de una, de una red europea. Que se llama EU Open Screen, de acuerdo, en la que nosotros somos un, un centro de, de cribado de alto rendimiento, somos un partner de, de screening, y ahí también hemos, tra hemos trabajado en colaboración con Promega, eh, la empresa Promega, en, en la implantación de una tecnología que se llama Nanobret para hacer cribado de, de alto rendimiento ya en un contexto más celular. Y, y con una diana de inflamación, eh, del inflamasoma en el RP3, que también es muy interesante y estamos ya con los primeros inhibidores y una vez más en tiempo récord de, de meses, desde de, de, de la puesta a punto hasta ahora ya tenemos algunas moléculas candidatas que esperemos se puedan, se puedan probar y que puedan ser en el futuro, quién sabe, ojalá útiles para, para tratar ese efecto ahí colateral que sigue coleando un poco, que es la tormenta de citoquina, ¿no? que, que le ocurre a determinados pacientes COVID. Nada, muchas gracias. Estupendo, pues muchísimas gracias. Pues pasamos ahora a Carmen eh, Martín Sierra, ella viene de, de Genio, de, de la empresa también la noche en bio y ella no, va, ella no va a hablar de la implementación de la tecnología de glttm para la detección de ARN viral del SARS-CoV-2 a través de una plataforma colorimétrica por Spintube asociada a una aplicación en, en dispositivos Android. Eh, Carmen, cuando quieras. Vale, pues voy a pasar a compartir pantalla... Decidme si la veis. Sí, perfectamente. Vale. Muchas gracias. Vale, pues muchas gracias, Oscar, por, por la invitación y por darnos la oportunidad de presentar nuestro trabajo. Eh, como has dicho, se trata de la implementación de la tecnología Digital Tech, que es de la empresa Destina. Para la detección del ARN viral del SARS-CoV-2 a través de la plataforma colorimétrica SpinQ, asociada a una aplicación para dispositivos Android. Son muchas cosas, pero las iré <risa> desglosando para que sea más sencillo. Eh, este es un proyecto de, de la Junta de Andalucía eh, para el grupo Nanoquenvio, que es de la Universidad de Granada, pero estamos en, en Genio, y además es en colaboración con la empresa Destina. ¿Vale? Eh, bueno, pues vamos a empezar por la introducción. Eh, no voy a introducir eh, lo que es el SARS-CoV-2 porque lo ha introducido muy bien Antonio Suna y Francisco Castillo también y porque a estas alturas de la película creo que todos lo conocemos bastante. Eh, pero bueno, voy a introducir los test eh, de detección que hay del SARS-CoV-2 que aunque todos los conocemos por poner un poco en contexto. Eh, los test se distinguen entre si detectan los antígenos de superficie del virus o su material genético, que sería el ARN del virus. Entonces, ahora sí. El test goal estándar que todos conocemos es la QPCR, la RT-QPCR, que se basa en la detección del ARN viral. Entonces, en este caso, pues eh, la muestra se inactivaría. Se haría una extracción del de RNA viral, después se haría una retrotranscripción, que es convertir eh, esta molécula de ARN en CDNA, que será la base de la QPCR. Eh, luego se haría una amplificación exponencial y aparecerían los famosos ciclos de la QPCR. Cuanto más material de partida haya al principio, antes empezará este ciclo a, a entrar en fase exponencial y antes aparecería. Y cuando cruza cierto umbral, se determina el ciclo en el que empieza la fase exponencial. Entonces, cuanto más material de partida haya, antes aparece. Y si no hay, pues negativo. Eh, en el caso de, de los test de antígenos, se basan en, en tiras de, de flujo lateral, que se dice. En este caso, lo que se detecta son antígenos de, de las proteínas de superficie del virus. Entonces, en este caso es una tira en la que se pone la muestra aquí al principio eh, y hay unos anticuerpos conjugados a nanopartículas de oro. Si está el antígeno del virus, eh, el anticuerpo se uniría aquí a, al antígeno y entonces empezaría a correr a través de la tira. Cuando llega a la banda de test line, aquí hay otros anticuerpos contra el antígeno y se quedarían detenidos aquí en la tira. Y los anticuerpos que no hayan reaccionado con nada seguirían avanzando hasta la tira de control. De manera que si no había antígeno en la muestra, pues solo tendremos la banda de la tira de control. Y si sí si que teníamos virus y había antígenos aquí en la muestra, pues tendremos dos bandas, la del T y la de control. Entonces, pues ventajas de la QPCR, pues que es muy sensible y que es muy específica que permite la detección del virus en muestras más tempranas que los test de antígenos y sobre todo pues con la cantidad de nuevas variantes que han ido apareciendo pues que permitiría adaptarse para detectar nuevas variantes e identificar qué variantes del virus ha infectado a una persona. Eh, las desventajas pues el tiempo, el tiempo que conlleva llevar todo el proceso, eh, los reactivos que son caros, eh, ...que se necesita personal preparado y se, le, se necesitan equipos caros y gente que sepa manejarlos. Y en contra, las tiras de flujo lateral de, de detección de antígenos, hombre, son específicas... ...son menos sensibles que, que la QPCR, pero tienen como ventaja que, que son de bajo coste, que los resultados se tienen rápidamente... Y que se pueden realizar pues, en, en cualquier sitio, no necesitas un laboratorio altamente capacitado ni maquinaria especializada. Eh, y como desventaja, pues eso, que son menos sensibles y que no te permiten diferenciar variantes. Entonces nuestra idea es hacer una combinación de estas técnicas y quedarnos lo mejor de cada uno que sería eh, detectar el ARN viral pero mediante un ensayo que sea de bajo coste y que sea sencillo y rápido, que se pueda hacer en, sin necesidad de un equipamiento caro ni, ni de personal altamente cualificado. Para ello os voy a presentar la, la tecnología dgl eh, que es de DECINA, que se basa en el uso de, de química dinámica. Esta tecnología emplea análogos de ácidos nucleicos en los que se utiliza una sonda de detección que es eh, de PNA, es un, es un análogo de un ácido nucleico que, que es como. Eh, tiene un esqueleto peptídico en lugar de, de azúcar, como los ácidos nucleicos. Y en el caso de estas en concreto, tienen una posición en blanco, eh, de manera que cuando se produzca la hibridación, eh, en esta posición en blanco solo se incorporará. La nucleobase complementaria a esta. Eh, cuando se produzca la incorporación de la nucleobase complementaria, se reducirá esto químicamente para que, está, para que se quede aquí fijada. Y la característica es que estas nucleobases llevarán un tag o un, un reporte de manera que podamos detectar qué nucleobase se ha incorporado aquí. Os voy a poner un vídeo de la empresa que lo explica mejor que yo. Decidme si lo oís. Sí. Perfecto. Bueno, dicho sí porque se escuchaba un ruidito, un ruidito, pero ahora mismo es como una especie de musiquilla, ¿no? ¿No lo estáis escuchando bien, Oscar? ¿Okay? No, es que he empezado a escuchar y, y pensaba que se iba a escuchar bien, pero ahora mismo lo que se escucha es una especie de musiquita y ya está, de todas formas lo tienes silenciado. Sí, lo acabo de silenciar, porque si no lo oí, pues lo cuento yo. <risa> Eso básicamente eh, pues es lo que os he explicado, pero en tridimensional, que se entiende un poco mejor. Eh, la sonda que se llama dgl tiene una posición en blanco. Entonces, cuando se hibrida con su molécula complementaria, en este caso la aplicación de la empresa es para microARNs, pues se incorporaría la nucleobase complementaria a esta posición que queda libre y tiene una etiqueta que en este caso tiene biotina, de manera que se puede incorporar estrestavidina con un reporte, con un fluoróforo por ejemplo, y detectarlo pues, en distintas plataformas. Eh, Básicamente es eso. En, en nuestro caso además vamos a hacer un, un vamos a reportar la detección de una manera diferente. Vale. Eh, en el caso del vídeo pues la, los reportes que se utilizaban eran con fluorescencia. Pero para poder utilizar una plataforma que sea de bajo coste, eh, se va a utilizar el dispositivo StinkQ de la empresa, que es un, un tubo pequeñito con una columna. Entonces tiene una membrana de nylon donde se van a inmovilizar las ondas de GL. Estarán inmovilizadas en forma de, de puntos, de manera que cuando se incorpore la, la núcleo base complementaria a la posición en blanco, estará unida a biotina. Entonces añadiremos, añadiremos estresavidina unida a fosfatas alcalinas y, y de manera que se produzca una reacción colorimétrica. Cuando añadimos el cromógeno se produce una reacción colorimétrica si esta incorporación ha sucedido y, y se vería lo que veis en la imagen que son eh, unos puntos de color que tendrán mayor intensidad si hay más moléculas que han reaccionado. Entonces, eh, la empresa ah, había desarrollado esto para detectar eh, micro ARN o moléculas más pequeñas, pero claro, eh, el ARN del SARS-CoV-2 es de unas 30 kilobases, 30.000 bases. Entonces, eso a priori era una desventaja porque no sabemos si un, una molécula tan grande va a dificultar la, la hibridación de, de la sonda. Y lo primero que se pensó es intentar hacer esta desventaja una ventaja. De manera que si tenemos, un, si tenemos una molécula tan grande, vamos a intentar diseñar eh, varias sondas contra distintas regiones del virus. De manera que si una sonda contra una región del virus eh, produce una señal X, pues si ponemos 10 sondas contra 10 regiones diferentes del virus, por cada molécula de rn que haya, la intensidad será mayor. Si ponemos 10 sondas, pues se debería incrementar en un orden de magnitud. Entonces, esto me lleva ya a la parte experimental, eh, a la primera optimización del ensayo. Entonces, a ver si explico bien lo que estáis viendo. Esto representaría el tubo y en, arriba, en la parte de arriba, se potearía el control positivo, que es simplemente para comprobar que el ensayo ha funcionado bien. Eh, los dos puntitos de arriba es eh, la sonda contra una región del virus, una sonda individual contra una región del virus, y abajo tenemos una mezcla de sondas contra distintas regiones del virus. A la, a la izquierda están espoteadas a una mayor concentración y a la derecha están espoteadas a una menor concentración. Entonces, esto para validarlo se enfrentó a oligos de ADN eh, complementarios a, la región, a las regiones de la sondas, De manera que comprobamos que efectivamente... Eh, cuando tú espoteabas la mezcla de sondas, la intensidad de señal era mucho mayor que las sondas individuales. Esto se comprobó con, con cada una de las sondas eh, que se habían validado previamente, confirmando la teoría de que la mezcla de sondas produce una mayor intensidad de señal y mejora el límite de detección. Eh, intentamos ver eh, el límite de detección de la técnica. Y aunque llegamos a ver eh, óligos a una concentración de 20 pico molar, sí es verdad que el negativo, que sería agua en este caso, daba un poquito de señal. Entonces, tenemos que trabajar un poco tanto en, en eliminar esta señal del agua. ¿vale? Nuestra idea era trabajar con, con muestras de saliva, por la facilidad de, de obtención de este tipo de muestras, y entonces de, decidimos validar la matriz. Entonces, repetimos este tipo de experimentos, pero en lugar de en un buffer o en agua, lo que hicimos es un spiking de los oligos de ADN en muestras de saliva de, de donantes sanos, ¿vale? Y se, se hizo un spiking a distintas concentraciones, a 1 nanomolar, a 100 picomolar, 50, 10. Y tuvimos una grata sorpresa de ver que, que los negativos, la señal inespecífica, se eliminaba bastante al utilizar saliva como matriz. Entonces, bueno, en principio, una ventaja de, de este sistema. Eh, entonces decidimos hacer una segunda validación, en lugar de con oligos de ADN pequeñitos, con moléculas de ARN más grandes. ¿vale? Para ello utilizamos un sistema de, de transcripción in vitro, en el que tú pones un, un producto de PCR, se hace una transcripción in vitro, eh, le tienes que añadir eh, una región promotora de la polimerasa que vayas a utilizar y se transcribe el, el DNA a, a En nuestro caso eh, de material de partida teníamos el, el ARN de, de muestras de pacientes con COVID que tuvimos que convertir a CDNA. Después amplificamos por PCR los fragmentos que nos interesaban de las regiones complementarias a nuestras DGL, son las DGL. Pero incorporando en los primers la región promotora de la polimerasa T7 para poder hacer la transcripción in vitro y en el primer reverse una zona poli-T para incluir una zona polía al final de, de cada RNA para que fuese un tipo RNA mensajero. Entonces, primero hicimos las PCR las para sintetizar los, los templates, los ADN que se iban a transcribir incorporando esta región promotora y se comprobó su tamaño por, por Bioanalyzer y después se realizó la transcripción en litro de los distintos fragmentos para los distintos targets y, y se comprobó también su tamaño por Bioanalyzer. Entonces se, se hicieron fragmentos de entre 2.000 y 1.000 bases. Eh, a pesar de bueno, de ser fragmentos, como eran fragmentos de, de bastante tamaño, para, para la utilización de nuestra tecnología es necesario fragmentar. Entonces comprobamos que, que incubando estos fragmentos en 95 grados a distintos tiempos se fragmentaban. Lo comprobamos por BioAnalyzer y quisimos comprobar si éramos capaces de, de, de detectar estos fragmentos de ARN producidos in vitro en nuestros dispositivos de SpinQ. Eh, entonces hicimos un spiking en saliva de estos fragmentos de ARN sintéticos eh, y comprobamos el efecto del tiempo en la fragmentación. Entonces a 5 minutos, eh, bueno, en ambos casos se detectaron a 5 minutos de una señal y fragmentando 30 minutos la intensidad de la señal fue mayor. Y bueno, en el caso de los negativos pues continúa siendo la señal negativa bastante limpia. Eh, probamos también a, a hacer un spiking a distintas concentraciones de, de nuestros ARN desde 400 picomolar a 8 picomolar y hombre a 20 picomolar sí que se ve un poquito la señal pero es verdad que ya 8 prácticamente no se detecta y, y comprobamos también que si no fragmentamos nuestro, nuestros ARN no se detecta. Entonces pasamos a hacer un, un printing profesional de nuestra mezcla de sondas que nos extintió. Eh, porque la idea, bueno, pues es que eso sea algo así, tipo un símbolo positivo y cuando, cuando es negativo, pues que haya unos puntos de control, pero que nos salga ese, ese positivo. Eh, y probamos otra vez la validación de, del límite de detección llegando a detectar incluso hasta uno pico molar. Y entonces pasamos a la validación 3, que sería con, con muestras reales de saliva que nos las proporcionó el, el biobanco. Entonces teníamos muestras de saliva de pacientes COVID positivos y muestras de salida de individuos sanos. Entonces la idea era inactivar las muestras y tratar de hacer una detección directa con nuestro dispositivo SpinTube y además desarrollar una aplicación que pudiese hacerle una foto a nuestro FinTech y determinar si la muestra era positiva o negativa. Eh, bueno, hicimos QPCR de, de las muestras que teníamos de, de salida y nos quedamos con las muestras que, que habían amplificado primero para el gen 1 de COVID para tener las muestras que tenían más carga viral y probarlas con, con nuestra tecnología. Y bueno, pues esto es... Ah, perdón. Eh, sí, que bueno, podemos observar una pequeña señal en, en los casos positivos, pero es verdad que la señal es, es muy, muy, muy débil. Y, y bueno, en colaboración con, con el grupo de Alberto Palma, se desarrolló una aplicación que funciona, le hacen una foto al tubo y si detecta que, que es positivo, pues confirma que es positivo. Pero lo que pasa es que si la señal es demasiado débil, pues el test falla. Entonces, pues, como conclusiones, eh, pues que hemos podido desarrollar unas ondas eh, DGL con la tecnología de, de química dinámica capaces de detectar el ARN viral de, del SARS-CoV-2 y que son funcionales. Se han validado tanto con oligos de ADN como con RNA producido in vitro y un poco con muestras de pacientes que hasta donde alcanza nuestro conocimiento, este sería el primer ensayo de diagnóstico que permite la detección del RNA del virus eh, sin necesidad de hacer extracción de ARN y sin necesidad de amplificación ni de uso de polimerasas, utilizando un, un dispositivo de bajo coste, como son los dispositivos ExtremeQ. Y también comprobamos que nuestra prueba de concepto de que la mezcla de sondas... Eh, mejora el límite de detección de, de la técnica respecto al uso de una única sonda individual. Eh, y como futuras perspectivas, pues obviamente necesitamos optimizar eh, el protocolo para intentar mejorar esa señal positiva con, con muestras biológicas y eliminar cualquier posible background en, en los negativos. Y bueno, que el desarrollo de esta, de esta tecnología permite eh, adaptar esta plataforma tanto para nuevas variantes del virus como para posibles virus que, que puedan aparecer. Y ya está. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Carmen. Vale, pues si tenéis alguna pregunta, yo sé que te quería preguntar eh, ¿cuál, sí. es la, ¿cuál es la principal dificultad para poner este tipo de productos en el, en el mercado? Porque... La verdad que tiene muy buena pinta, tanto por el nivel de detección como por la sencillez, el, el no tener que utilizar maquinaria, etcétera Suena muy bien y además suena muy bien sobre todo en los sitios donde no se tenga infraestructura, donde, donde no claro. se pueda hacer como aquí, que podemos ir al hospital. Y la verdad es que el hospital ha hecho una gestión maravillosa de la, de la detección, pero claro, a través de PCR, a través de, de test que llevan mucha más maquinaria y que son por supuesto mucho más caros. Claro, o sea, como idea, a mí me parecía muy buena idea porque eso te permite hacer un, un screening a través de un ensayo sencillo y, hombre, con la especificidad de poder detectar la, la molécula de ARN, que incluso puedes hacerlo adaptado a las nuevas variantes, que surgen nuevos cambios, pues tú cambias la secuencia de la sonda y, y ya está. Pero hemos tenido problemas con, con eso, con el límite de detección de la técnica, porque al final, hombre, no puedes competir con una técnica en la que amplifica ese material genético, ¿sabes? Entonces uh -huh. mmm, nos está costando mmm, sobre todo eso, conseguir llegar a límites de detección más bajos. Pero y siempre también... es mejor, pero siempre será mejor con tetantígeno en nivel de detección. Claro, en mi opinión sí, en mi opinión sí, porque al final cuando utilizas anticuerpos puede haber reactividad cruzada eh, y siempre te fías menos, ¿no? pero, pero claro, sí. Sobre todo nuestro nuestro límite está siendo el límite el de detección. Y luego un poco también esa fragmentación, porque en mi opinión esperamos tener una señal más amplia. Y, y al, al no verla yo creo que es en parte, porque claro, una molécula de 30 kilobases por ahí es como que está dificultando mucho la hibridación que se encuentre en la sonda y su secuencia complementaria. Claro. Entonces intentar conseguir limpiar esa muestra de alguna manera o fragmentarla mejor o algo ahí para optimizar ese protocolo sería lo suyo, vale. en, la, en mi experiencia, mi corta experiencia. Pues muchísimas gracias. Si tenéis alguna pregunta y si no, pues también la podemos hacer un poco después. Muchísimas vale. gracias, Carmen. Gracias. Pasamos ahora a Francisco Gámez, que es profesor de la Universidad de Granada, del Laboratorio de Nanoelectrónica del CITIC de la Universidad. Eh, y también del IBS. Él no va a hablar de los sensores de grafeno para el diagnóstico precoz de, de COVID y supongo que de la colaboración que se empezó con Antonio Osuna, que ha sido el primero que ha que intervenido. Francisco, muchas gracias. Gracias, Oscar. Gracias. Se me oye bien, ¿verdad? Sí. Bueno, voy a, voy a compartir la pantalla. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Pues, pues creo que muchas gracias por, por, por la invitación y, la, y por la oportunidad de de presentar el trabajo que hemos venido desarrollando durante estos, estos dos años. Como bien dice Oscar, este trabajo es, un, es una colaboración con el grupo de, de Antonio Sune y con el grupo de Francisco Santoyo. Eh, la idea eh, que nosotros manejábamos antes de era de, de desarrollo de los de sensores para el diagnóstico precoz. Eh, la idea del de, bueno es un poco la, la, la, el, el esquema de, de mi presentación. La idea del diagnóstico precoz, como bien, como bien sabéis, y os voy a explicar yo a vosotros de, de esto, es que, bueno, que si uno hace un diagnóstico precoz de, de una enfermedad en la primera etapa de su desarrollo, pues generalmente el pronóstico es mucho, es mucho mejor eh, en cuanto antes se diagnostica la, la, la, la enfermedad. Eh, para que el diagnóstico sea, sea, digamos, viable, sea efectivo, necesitamos detectar de una manera muy simple y sobre todo no invasiva, básicamente eh, utilizando fluidos, señales que, de que, que nuestro organismo eh, emite cuando aparece, antes de que aparezcan esa enfermedad, antes de que, de que aparezcan los primeros eh, síntomas clínicos. Y eso era, digamos, en principio la idea que, que, que estábamos manejando, antes de que apareciera el COVID, es decir, que este trabajo nosotros lo empezamos eh, eh, principio trabajando con sensores de silicio a, a finales del año 2011-2012 y, y la idea incluso de desarrollar algunos sensores para el diagnóstico de, del papiloma. Y bueno, vimos que había algunos determinado problemas, un poco relacionados con lo que decía la, la, esta persona última que ha, que ha intervenido, el tema del de la, la, poder eh, bajar el límite de detección. Uno de los problemas que nos encontrábamos en aquella, cuando utilizamos sensores de, de silicio, precisamente ese: que, que el límite de detección eh, encontramos con un suelo de, de, de ruido que procedían de señales inespecíficas eh, de, de del, propio, del propio material. ¿no? Por eso era lo de eh, pasarnos a materiales. De, que pudiesen darnos uh, una sensibilidad uh, mayor. ¿no? Claro como digo, en cualquier caso, las señales que había que detectar eran señales de, de naturaleza o son de, de naturaleza muy diversa que podían ser, por ejemplo, gases, eh, concentraciones de algún tipo de proteína o la presencia de esa proteína, anticuerpos, reacciones enzimáticas, biomoléculas, etc. ¿no? Entonces, en definitiva, bueno, y, y además, para que, para que el diagnóstico precoz sea eficiente, necesitamos que todos esos sistemas de, para detectar esas señales, tenían que ser sistemas muy simples, que no necesitaran eh, el, la, el concurso de ni un laboratorio espe eh, muy especializado, ni casi siquiera era personal especializado, y que fuesen también, eh, aparte de muy sensibles y, y, y específicos, para que no nos den falsos positivos, para que, para que puedan detectar, como decíamos antes, umbrales muy, muy, en, en muy bajos, incluso necesitamos también que sean muy baratos. O sea, que se, puede, que, que, que se pudiesen distribuir sin, cost, sin mucho coste a, a la población, porque la idea era a, a que se pudiesen hacer de manera masiva a grandes grupos de, de, de población. Y eso nos llevó a pensar en el tema de los, de los biosensores. ¿Por qué los biosensores? Bueno, porque un biosensor es una herramienta analítica que nos permite traducir un evento de reconocimiento biológico en una señal electrónica fácilmente medible y procesable. Nosotros en electrónica sabemos manejar muy bien las señales. una vez que yo tengo una, una señal de cualquier tipo convertida en una señal electrónica, hoy la podemos procesar utilizando cualquier tipo de, de, de eh, bueno, incluso como decía, como había mostrado eh, nuevamente la, la, la compañera anterior, utilizando un móvil. ¿no? O sea, podemos procesar eh, la información, podemos filtrarla, podemos almacenarla, podemos enviarla a cualquier parte del mundo. Pero necesito que la señal que yo estoy detectando, primero convertirla en una señal eléctrica. Y eso es lo que hace el biosensor. El biosensor utiliza, parte de una serie de, de, de intenta determinar una serie de analitos. Para ello nosotros tenemos que algún tipo de mecanismo de bioreconocimiento, que puede ser la liberación de un DNA, o puede ser el, el, el, la reacción antígeno-anticuerpo, puede ser la acción de, de una enzima, y eh, las señales que eso produce debemos de alguna manera convertirla en una señal, esas señales pueden provocar bien un cambio en una señal óptica, o una señal electroquímica, puede ser una señal eléctrica, y todo eso tenemos que convertirlo en una señal finalmente eléctrica que podamos procesar. ¿no? Y eso es un poco lo que nosotros hemos ido haciendo, o es la base de funcionamiento, y, eh, por ejemplo, en el caso del de de de eh, elemento bioreceptor, como digo, podía ser un mecanismo de anticuerpo antígeno, podía ser la hidratación de, de una cadena de, de, de DNA con su complementario, o la acción de una, de una enzima. Habremos algunos ejemplos ahora a continuación de cada una de estas cosas. ¿no? Entonces, la segunda parte importante en un biosensor es el tema del transductor. Es decir, hay que convertir la señal de tipo biológico en una señal más fácilmente manejable, como digo. ¿no? Y este es el elemento que va a dar sensibilidad al sensor. Tipos de, de ejemplo pues puede ser una, una señal óptica como muestro aquí, en el que uno pues, tiene un determinado sistema en el que como veis aquí hay una serie de anticuerpos que se van a ligar con el antígeno correspondiente, cuando eso ocurre la señal de luz que estoy, con la cual estoy iluminando determinada superficie donde hemos pegado previamente los anticuerpos me hace modificar pues, el edad de, de, de luz reflejado y de esa manera yo puedo determinar cuándo se ha producido o si se ha producido o no la reacción anticuerpo-antígeno y así con el resto de mecanismos de biorreconocimiento que decíamos antes otro ejemplo puede ser hacer la electroquímica y, eh, y otro y otro ejemplo es el que nosotros vamos a explotar utilizando láminas de grafeno que es el, el, el término de medir carga eléctrica cuando se produce una reacción de un anticuerpo con un antígeno cuando se produce una reacción de una cadena de ADN con su se modifica la carga de la molécula si esa carga están cercanas de un canal. De, de, de portadores de carga que constituye por ejemplo la lámina de grafeno como veremos a continuación, esa, esa modificación de la carga es eh, detectada por ese, ese canal de, de, de conducción y eso es lo que me hace, me permite detectar no solamente que se ha producido la, la, el, el, la hibridación anticuerpo-antígeno, sino también en qué cantidad se ha producido de tal manera que me permite no solamente detectar la presencia del antígeno o del anticuerpo, sino que también me permite cuantificar la, la, la presencia de ese anticuerpo. Y finalmente, digo, una vez que tenemos la señal eléctrica, la parte digamos, más fácil, la parte más, era la parte del procesador de señal, porque ya se tiene muchísima experiencia, como sabemos, en todo ese tipo de hipo podemos hacer cosas eh, en electrónica impensable hace, hace unos, unos, unos cuantos años. Por lo tanto, la idea sería esa desarrollar un sistema eh, y ahí era donde trabajamos, en el grupo con, los, con los grupos que he mencionado al principio, del profesor Antonio Suna y del profesor Francisco Santoyo, la idea era, nosotros desarrollamos en nuestro laboratorio de nanoelectrónica y grafeno el sensor de grafeno, ese sensor de grafeno se, se, se transfiere a, a los grupos de química que son los que modifican la superficie para hacerla sensible. Con, con las moléculas que queremos, eh, que queremos detectar, y finalmente los grupos de biología, el grupo Antonio Zuna, es el que ha desarrollado la, las, las, digamos, las sendas o las dianas que hemos pegado eh, que los químicos pegan en el de café. Finalmente, nosotros hemos desarrollado también un equipo de medida portátil, de tal manera que cuando nosotros colocamos el sensor en ese equipo de medida portátil, simplemente pulsando una tecla, somos capaces de, como digo, no solamente detectar si la, si la presencia, en este caso del VIGO o del anticuerpo, porque veremos que, dos, que, que, que, que hemos trabajado dos versiones, podemos también cuantificar qué cantidad de VIGO o qué cantidad de anticuerpo tenemos en la muestra analizada. Bueno, como pues digo, para que el diagnóstico precoz sea eficiente necesitamos que el transductor, ese que convierte la señal biológica en una señal, en una señal uh, eléctrica o electrónica, sea capaz de detectar señales muy débiles. Una vez que yo haya detectado la, la señal, eh, posteriormente la podemos amplificar, la podemos filtrar, podemos hacer, una vez que tengo una señal electrónica, podemos hacer grandes, eh, eh, o sea, muchas cosas con ella, pero ahí no me preocupa uh, el tema del límite de detección, siempre y cuando yo pueda ser capaz de detectar la señal eh, débil, porque la puedo lo puedo amplificar, la puedo procesar sin ningún problema. Entonces, lo primero que necesitamos para detectar esas señales muy débiles es que tenéis materiales en los que tengamos, porque lo que voy a detectar son cargas, materiales con una relación superficie-volumen muy grande. ¿Vale? Y eso es lo que me dan los materiales bidimensionales y en particular el grafeno, y no solo el grafeno, nosotros estamos trabajando materiales bidimensionales diferentes del grafeno que en algunos determinados casos, por ejemplo, para sensores de gases, eh, eh, para algún tipo de, de, de, de, de, de, de detección de algún otro, eh, puede ser más, eh, mejor incluso o, o que, que el grafeno. El grafeno es un material, eh, simplemente muy rápidamente, recuerdo que, que el, grafeno material es un material, el grafeno es un material compuesto de carbono puro con átomos organizados en una red hexagonal, como, se muestra, como mostramos aquí en la figura. Eh, eh, básicamente, eh, esa, eh, el, grafeno se encuentra, el carbono se encuentra en la naturaleza en forma de otro de, de hay dos tipos de, de materiales cristalinos eh, formados por, por carbono presente en la naturaleza, el diamante y el grafito, nada que ver macroscópicamente uno con el otro, químicamente son exactamente la misma sustancia, la diferencia entre ambos es simplemente la forma en que se unen los átomos eh, eh, entre sí, los átomos de carbono entre sí, en el caso de, de, del... Eh, del diamante tenemos enlaces covalentes en las tres direcciones del espacio, por lo tanto tenemos unos enlaces muy fuertes, el diamante es el material más duro en la corteza terrestre, en la escala de Mohr. El grafito, por, por, por el contrario, la, los enlaces eh, covalentes en el carbono se producen solamente en el plano, mientras que planos con planos se unen mediante fuerzas de Van der Waals que son mucho más débiles. Por eso cuando, cuando el grafito, cuando uh, presionamos la punta de un lápiz que está formado de grafito, se esfolia, se separan esas láminas. El grafito no es más que una de esas láminas que forma el grafito esa propiedad, ese hecho de que esos átomos de carbono se unan únicamente en, una, en, en un plano coherentemente en, en un único plano bidimensional, hace que el grafeno tenga unas propiedades físicas eh, espectaculares un material de los más resistente jamás caracterizado eh, propiedades ópticas, un material que es transparente eh, prácticamente transparente en, en todo el espectro visible propiedades electrónicas o conductividad electrónica y térmica espectaculares, y todo eso es lo que nos ha permitido a utilizar es muy sensible al ambiente, es decir, cualquier carga que ponga en presencia de, de una lámina de grafeno pues se puede detectar, por pequeña que sea, y eso, digamos, es lo que nos servía o que utilizamos, lo que explotamos para poder detectar esas señales muy débiles que podamos tener. Eh, y, y efectivamente, digamos, esas son las propiedades que utilizamos de grafeno para que se convierta o podamos utilizarlo eh, como un, eh, bueno, un, un un biosensor. Y entonces, digamos, esa fue la idea y a partir de ahí simplemente lo que hacemos es funcionalizar, como he dicho antes, la superficie del grafeno, vamos, dos contactos metálicos para medir su conductividad, funcionalizamos la superficie del grafeno mediante algunas eh, moléculas químicas, eh, que hacen de enlace, que hacen de link, y sobre esa eh, se coloca en este caso del ejemplo una, una sonda de, de, de ácido nucleico, pero podemos poner un anticuerpo, podemos poner un antígeno, podemos poner bueno, un, un microRNA, podemos poner un PNA, así cual, cualquier tipo de, de, de molécula que nos pueda servir como eh, elemento diana para el recono bio reconocimiento. Digamos es un poco el esquema que, del, del, del sensor, cómo funciona, sobre un sustrato de silicio colocamos nuestra lámina de grafeno que está aquí, Dos contactos metálicos a los extremos y se crea un pocillo donde nosotros vamos a utilizarlo para funcionalizar, es decir, pegar estas moléculas en esta, en esta parte del, del grafeno y lo, luego lo reutilizaremos para contener la muestra que queremos analizar. Eh, dependiendo de la concentración, de una vez que esté funcionalizado, en este caso un ejemplo con una sonda de, de, de ADN, una vez que esté funcionalizado, dependiendo de la concentración de, de, de sustancias, que queremos detectar en la muestra de analizar, pues hay un desplazamiento de la curva eléctrica y pues, digo, simplemente con una medida eléctrica somos capaces no solamente de detectar la presencia, sino también de cuantificarla. Esto sería es un esquema de uno de los primeros sensores que habíamos, o que habíamos eh, intentado o habíamos diseñado fabricado, en el cual, como veis, teníamos los contactos de grafeno, simplemente está colocado en, esto, en, la, en la cabecera de estos pocillos de aquí, estos son los contactos metálicos, este es nuestro sustrato que en algunos casos hemos utilizado cuarzo, en otros casos hemos utilizado silicio y básicamente la idea simplemente es hacer pasar el, el líquido por estos canales microfluídicos que también hemos diseñado y eh, ponerlo en contacto con el grafeno. Con una simple medida eléctrica podemos determinar lo como, como hemos visto antes en la presencia. Bueno, esos, esos sensores se han fabricado, tanto el grafeno como los sustratos, como toda, todo el procesado electrónico se ha, se ha eh, procesado en nuestro laboratorio. Si queréis ver un poco cómo funciona nuestro laboratorio, hace unos meses, en el mes de noviembre, el programa Conciencia nos dedicó un un programa uh, para uh, mostrar en nuestro laboratorio cómo se fabricaban estos sensores, pues simplemente entrando a la página de, de, de, del Canal Sur, podéis, buscando para la Conciencia podéis, mirar, eh, podéis ver, descargar ese, ese programa. Bueno, como digo, se han fabricado los sensores en, en nuestro laboratorio y aquí tenéis algunas fotografías de varios diseños, de varios tipos de sensores que los que, que hemos fabricado, en este caso todas son las versiones sobre cuarzo. Aquí podéis ver los diferentes canales, como decía, microfluídicos, donde se, se hace pasar la muestra, aquí se ven los contactos de oro y los grafenos, bueno, los, los sensores en realidad están aquí, aquí en este, en este chip, ahí eh, son seis los, los sensores que tenemos puestos de grafeno, en este chip son 16 sensores lo que hay, y que vamos a, se va aumentando, si en, en este caso, para poder hacer medidas de tipo estadístico, en una evolución más eh, de estos sensores, la idea es que cada uno de estos sensores se utilice con una eh, eh, funcionalización distinta, de tal manera que podamos hacer una multiplicación. Bueno, algunos ejemplos, eh, mientras que Antonio... Desarrollaba su complejo inmunológico nosotros eh, íbamos fabricando los sensores, pues hemos estado también haciendo algunos tipos de, de pruebas con, de medidas con otro tipo de de, de, de dianas ¿no? en este caso aquí lo que os muestro son algunos resultados de la modificación de la característica de la resistencia del sensor es decir, la resistencia que medimos entre los dos contactos metálicos que colocamos a ambos lados de la lámina de grafeno en función en este caso de, de, de, del pH del medio o en función de la concentración la fuerza iónica del del, del buffer que utilizábamos para hacer la medida ¿no? como veis el, el, el dispositivo es bastante sensible el, hay un desplazamiento de, una ten, de la tensión que aplicamos en el dispositivo por lo tanto es decir, las tensiones son fácilmente medibles con dispositivos electrónicos eh, otro ejemplo era el que utilizamos simplemente para, para la, de, la detección y la medida de eh, proteínas, en este caso lo que utilizábamos era a, a, albúmina de suero bovino ¿Vale? Disuelta en este caso en TBS. Aquí vemos también los resultados de cómo se modifica la característica eléctrica del dispositivo, simplemente modificando la, la concentración de, de proteína que poníamos en el medio. Eh, otro ejemplo que, que eh, para el cual hemos utilizado el, el, el mismo tengo que, que, que, que incidir que el sensor es siempre el mismo es decir, no lo único que cambia es la funcionalización de, del sensor es decir qué molécula le estamos pegando en cada momento eh, para lo que queramos detectar por lo tanto es decir una vez que hemos, hemos, hemos optimizado el diseño del sensor la fabricación se hace eh, eh, de manera sistemática y solamente en el momento de funcionalizar es cuando decidimos para qué tipo de enfermedad o para qué tipo de sustancia es la, para la que queremos utilizarlo. ¿no? En este caso aquí hay una medida con glucosa, eh, el, la, el grafeno no reacciona con la glucosa, por lo tanto cuando se hace, cuando se ponía en el medio glucosa o no se ponía glucosa, pues básicamente no hay ningún desplazamiento de la curva. ¿Qué tuvo que hacer? Tuvo pues que funcionalizar el, el, la superficie del grafeno, en este caso con con, con eh, glucosa oxidasa, eh, y esa, la glucosa oxidasa es la que se pega a la superficie de grafeno y en medio, eh, eh, cuando en el medio hay glucosa, la glucosa oxidasa reacciona con, la, con esa glucosa, la descompone y es el producto de esa reacción química, en este caso es la, el peróxido de, de hidrógeno, de hidrógeno perdón, el que nosotros detectamos con nuestro sensor. Aquí hay unos resultados en los que, como vemos, a partir de, de cuando se va modificando la concentración de glucosa en el medio, vamos viendo cómo se va desplazando eh, eh, la curva. ¿no? Vamos, vamos midiendo aquí ya los resultado más cualitativos en función de, de, de la glucosa eh, eh, en el medio. Por eso decía que, que el dispositivo no solamente me sirve para detectar la presencia de la glucosa, sino también para cuantificarla. Y finalmente eh, ya empezamos a trabajar, cuando ya empezaron a llegarnos los, los complejos y las y y la, y la sustancias, la, bueno, las moléculas, biomoléculas sintetizadas o, o generadas por el grupo de Antonio, pues empezamos a hacer medidas de, eh, de ese tipo de sustancias. ¿no? En este caso, aquí tenemos algunos resultados con eh, proteína G. Eh, lo primero que hacemos era, como decía antes, el, el problema que teníamos es que el problema que hay, el grafeno es sensible a cualquier tipo de carga que pongamos en su superficie. Por tanto, independientemente del grafeno, no distingue si la carga viene de una molécula o si viene de otro tipo de molécula. Por tanto, tenemos que, primero hay que eh, colocar las ondas sobre el grafeno y, y, y después pasivar muy bien la superficie del grafeno para que solamente sea reactivo en la, en la, en la, en la zona donde estamos colocando las ondas para medir. ¿no? En este caso, bueno, se utilizó... De base que este compuesto, eh, unos pirenos para funcionalizar la superficie del grafeno. Después, ya, bueno, una vez que teníamos, se les colocó eh, el, el anticuerpo correspondiente y luego se hizo pasar la proteína para ver que había una respuesta a, a, a, esa, a, esa, a esa presencia. Y como vemos, la superficie, cuando no había proteína en el medio, pues no hay desplazamiento de la curva, la curva es exactamente la misma. Cuando hay la presencia de de esa de, de, de proteína, no, no vemos, hay un desplazamiento de la curva que además se puede cuantificar, como digo, y se puede medir. Y finalmente, ya pasamos a. ¿Cuánto tiempo va a dar? Sí, estoy ya acabando. Y finalmente, como digo, pasamos ya a lo que es la, el trabajo con, con, con los virus. ¿no? Aquí en el trabajo con los virus, nosotros eh, hicimos dos do versiones, porque una vez que teníamos colocado los linkers, podíamos bien colocar los anticuerpos y detectar lo, el antígeno, o bien podíamos pegar eh, el antígeno y detectar qué tipo de anticuerpo que teníamos. ¿no? Eh, bueno, ya, por ser breve, eh, aquí hay algunos resultados que habíamos utilizado, simplemente utilizando en este caso, eh, eh, con, eh, eh, funcionalizando con la proteína, con la spike de, de, del virus, luego haciéndole pasar eh, el, el anticuerpo. Como vemos, pues dependiendo de la concentración de anticuerpos que estábamos pasando, pues podíamos uh, detectar la presencia del virus. Eh, como he dicho antes, también un paralelo, hemos desarrollado un sistema de medida portátil, en el que, como veis, aquí está la tarjeta, que eh, es la tarjeta de, de protocolo, ya lo tenemos, funcional, digamos, ya lo tenemos eh, en, en, en, en estado de... De fabricación a nivel de PCB y estamos, ya tenemos los primeros prototipos eh, eh, casi listos para, para funcionar y distribuirlo en los diferentes grupos para, para hacer su, su, su testeo ¿no? antes de, de, de ir a, a alguna a, a, digamos, fabricación mayor o incluso a, a pedir la... la, la... El, el sello en, en la Agencia Española de Medicamentos, ¿no? la validación. Como veis, una, una versión más, más anterior y una versión un poco más, más evolucionada. El, el, esto es totalmente autónomo, simplemente funciona con una batería, el, el sensor se, se introduce por aquí eh, y en la pantalla, como veis aquí, aparece la medida de, de, una vez calibrado, aparece la medida de la concentración. Y bueno... Eh, la idea, como os decía antes, es no ya solamente trabajar en esta parte de COVID, sino reutilizar todo lo que hemos todo lo que hemos desarrollado para hacer una multiplicación de, de sensores. O sea, utilizar, funcionalizar cada uno de estos sensores que están sobre el mismo sustrato para que actuando sobre la misma muestra y de manera simultánea podamos detectar no solamente una proteína, sino a lo mejor una proteína combinada con un ácido nucleico combinado con eh, la bajo de, de una enzima y podemos con, de, de cualquier tipo que, que, que podamos necesitar para detectar o para o hacer diagnóstico de cualquier tipo de enfermedad o de lo que le podamos utilizar. Y, y ya está, eso es lo que un poco quería contar. Muchas gracias, Francisco. Eh, yo creo que nuevamente un ejemplo de, de colaboración entre instituciones de, de, de innovación aplicada a un problema muy concreto. Eh, yo creo que la pregunta es evidente. ¿Cuándo puede estar esto en el mercado? Bueno, no, no lo sé. A, a, acabamos, de decir, no, no pensando en COVID, porque eh, el tema del COVID, ya, bueno, eh, hay mucho... Eh, ya sobre todo las grandes la están, grande ya te digo, esto nos puede dar, eh, acabamos de presentar un, con, una, con una empresa de diagnóstico, con AtriGel, acabamos de presentar un proyecto de reto para poner en, en el, intentar poner este sistema en el mercado, para, uh, no, para, digo, no pensando en COVID, sino para hacer un diagnóstico diferencial de enfermedades bíblicas frente a enfermedades bacterianas. O estar sea, de en el primero a nivel de, de, de, de centro de salud en la ambulancia o sea es decir eh, colocar una gota de, de, de, de sangre en el dispositivo y ver si la si la, si la si la infección es vírica o la infección es básicamente básicamente antibióticos sí antibióticos no efectivamente efectivamente efectivamente eso es un poco la, la entonces eso es digamos es lo que pero digamos que eh, eh, lo, lo interesante de esto es que eh, como el dispositivo, tanto el dispositivo de medida final como el dispositivo sensor del principio son totalmente generales, lo que implica simplemente qué tipo de funcionalización tengo que hacer y básicamente ese es el cambio ¿no? de, de, de utilizar uno a otro. Por eso, una vez que se decida fabricar, se fabricará en masa, digamos, la funcionalización se puede hacer también a través del canal microfluídico, en tiempo, digamos, real. Con lo cual, es decir, no es que tengo que fabricar para hacer esto o para lo otro, o sea, se puede a, adaptar en tiempo real en, en, en muy poco tiempo. Uh -huh. Vale, ¿alguna pregunta para Francisco? Bueno, pues muchísimas gracias, Francisco. Un placer gracias. contar gracias. contigo y con vuestro grupo. Gracias, gracias. Y por último, pero no menos no importante, como se suele decir, pero es que en este caso es especialmente importante, el trabajo que ha tenido el Biobanco del Sistema Sanitario Público Andaluz en, en esta pandemia para, para proveer de y para ayudar a todos los proyectos que estaban en marcha, de empresas, de grupos de investigación, eh, para estar en contacto con los clínicos, etcétera, etcétera, etcétera. Sonia panadero Fajardo, viene del Biobanco y nos va a contar, pues, evidentemente ese papel que ha tenido el biobanco en, en este tiempo y bueno, el, el papel que tiene en general Muy buena Sonia Hola, muy buenas, buenos días a todos Pues voy a compartir eh, pantalla a ver si a ver si va bien ¿Se ve? Sí, ponlo pantalla vale, completa La pantalla completa La tenemos, Muchas ¿no? Gracias. sí Bueno, pues Buenos días. En primer lugar, eh, me gustaría agradecer a la Fundación PTS y al Grupo Granada Salud por pues, la oportunidad eh, que nos ha dado de participar en esta jornada. El título del, de la ponencia eh, es el papel pues, que ha tenido el Biobanco eh, Sanitario Público de Andalucía durante la pandemia de COVID-19. Para comenzar, a modo recordatorio, indicaros que los biobancos son estructuras cuyo objetivo fundamental es la gestión de muestras humanas con, con el fin de garantizar la calidad de las mismas para que puedan ser utilizadas en, en investigación. Es decir, los biobancos son plataformas de apoyo esenciales para la investigación eh, biomédica que establece el nexo de unión entre los donantes, eh, los clínicos y los investigadores, garantizando en todo momento eh, la autonomía del donante y que la investigación se lleve a cabo en el marco normativo establecido. El Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía eh, es un biobanco en red, con 24 nodos que están distribuidos a, largo, a lo largo de toda Andalucía, todos ellos eh, coordinados por un nodo central que está en, eh, localizado en el Parque Tecnológico de la Salud de Granada, eh, y además de dicho nodo central, en Granada, pues disponemos de dos nodos hospitalarios y un nudo eh, en el centro de transfusión, tejidos y células. Pero vamos a entrar un poco en profundizar en el, en el objetivo de la charla, que ¿no? Era saber cuál era el papel del, del biobanco durante la pandemia. Bueno, como, como todos sabemos y como ya bien ha explicado Oscar al inicio de la, de la ponencia, ¿no? De la, de la reunión eh, en marzo de 2020, eh, entramos en una situación de, de emergencia de salud pública eh, ocasionado por el coronavirus, ¿vale? que provocaba pues, COVID-19, declarándose por la Organización Mundial de la Salud eh, el estado de pandemia internacional. Es por ello, y ya aproximadamente desde el mes de enero, febrero, cuando nos iban llegando noticias desde otros países de cómo se estaba extendiendo el virus y, y con la sospecha de que provocase una pandemia, como finalmente así, así ha sido, que el Biobanco nos surgieron miles de dudas, vale, miles de dudas en relación a cómo íbamos o teníamos que actuar. Se produjo una saturación asistencial vale, y, y nos cuestionábamos. ¿Se podrá acceder a los hospitales y a los centros sanitarios? ¿Podríamos acceder a las muestras? ¿Cómo las íbamos a recoger? Teniendo en cuenta siempre los aspectos éticos legales implicados en, en dicha recogida. ¿Cómo y dónde procesarla? Eh, ¿Teníamos infraestructura, la infraestructura adecuada? Y finalmente, el miedo al contagio generalizado que había en ese momento. Y a partir de ese momento, como preveíamos, eh, la investigación mundial se centró en el SARS-CoV-2. Eh, la mayoría de los grupos de investigación eh, centraron todos sus esfuerzos eh, en conocer mejor al virus, en saber cómo iba a actuar, en qué consecuencias iban a tener, todo ello con la finalidad, la finalidad de, de poder controlarlo y de desarrollar la vacuna. De repente, eh, el biobanco pues nos empezaron, nos empezaron a llegar numerosas llamadas, eh, numerosos emails, solicitándonos muestras de COVID y, y pidiéndonos soporte para el procesamiento de dichas muestras. Y gracias al cuarto meeting up de COVID, organizado por la Fundación PTS, que también ha nombrado Oscar anteriormente, tuvo, tuvimos la oportunidad desde el Biobanco de poder explicar a la comunidad investigadora cuál era el procedimiento que había que seguir para poder solicitar al biobanco muestras de COVID y, y también los servicios del biobanco. Finalmente, eh, aunque la realidad era que vivíamos una situación excepcional y, y se priorizaba lo asistencial y, y la salud, la investigación tenía que continuar y para el biobanco eh, era muy importante mantener un equilibrio entre nuestro trabajo y la, situa y la nueva situación que estamos viviendo para poder llegar a nuestro objetivo, que, que era eh, seguir atendiendo a nuestros investigadores con los estándares de calidad, tanto para las muestras COVID, pero siempre sin olvidarnos del resto de muestras y, y patologías. Y, ¿Cuál ha sido la actuación que ha llevado a cabo desde el Biobanco durante estos dos años? ¿no? ¿Qué actuaciones hemos llevado a cabo? Bueno, pues podríamos agruparlo en cinco bloques generales, ¿vale? Todo ello relacionado. Hicimos un análisis de la infraestructura del Biobanco para saber si, si eran necesarias, eh, si eran adecuadas para la manipulación mh, de esas muestras COVID. Y paralelamente también se analizó eh, todos aquellos aspectos éticos legales que podrían influir eh, en nuestro trabajo diario, sobre todo en lo que refería a, a la recogida de las muestras. Por otro lado, se llevó a cabo una campaña informativa a través del Registro Andaluz de muestras de Donantes para Investigación con la finalidad de aumentar los potenciales donantes COVID. Y finalmente, como consecuencia de todo lo, que, de todo lo anterior, eh, se ha dado soporte a, a numerosos proyectos de investigación. Como he comentado, como he comentado una de las primeras opciones a abordar fue analizar si los espacios de, de nuestra infraestructura, tanto en los nodos hospitalarios como en el nodo central, cumplían con todos los requerimientos de seguridad para poder manipular y almacenar eh, las muestras COVID. El nodo coordinador con un nivel de contención biológico tipo 2, reforzamos nuestro espacio para la gestión del riesgo biológico en laboratorios que manipulan muestras con SARS-CoV-2, añadiendo un plus de seguridad, ya que actualmente cuenta con muchas de las características de un laboratorio de nivel de seguridad tipo 3. Además, todo nuestro personal fue entrenado por una auditora externa para dotarnos de la cualificación necesaria para la cualificación necesaria. También queremos destacar que con el fin de evitar contaminación entre las muestras COVID y las no COVID y siguiendo siempre las recomendaciones que se nos daban, se empezaron a usar tubos con tapones específicos para este tipo de muestras, con tapón de rosca, y las muestras se almacenaban en equipos diferentes, todo ellos correctamente identificados. Todo ello además eh, nos llevó a la necesidad de eh, realizar eh, nuevos desarrollos en nuestros sistemas de información para asegurar eh, una correcta trazabilidad de, de todas nuestras muestras. Eh, eh, finalmente, nuestro espacio, bueno, tiene, nuestro espacio tiene una contención biológica superior al nivel 2 que garantiza la seguridad de, de nuestros procesos siempre que no implique lo que es la expansión y la multiplicación del Paralelamente a todo lo que he ido mencionando, se analizaron los aspectos éticos, legales o implicados y, por tanto, el Biobanco estuvo en todo momento en contacto con el Comité Coordinador de Ética de la Investigación Biomédica en Andalucía. Un aspecto importante que se estudió y se consultó fue en relación a, al consentimiento informado que es necesario obtener del donante para el uso de las muestras biológicas de origen humano en investigación. En relación al consentimiento informado, en una reunión extraordinaria que tuvieron, que se celebró en abril de 2020, el comité coordinador emitió un informe en donde especificaba cómo gestionar dicho consentimiento para pacientes infectados con, con COVID-19. Según se recogía en el informe y de forma resumida ¿vale? indicar que debido a la situación que se estaba viviendo en aquellos pacientes ingresados y en seguimiento se permitía recabar el consentimiento de forma oral ante un testigo, dejando siempre recogida eh, el rechazo o la autorización al uso de sus muestras en la historia clínica, eh, identificando también el testigo. En aquellos casos eh, en los que el paciente estaba ingresado pero no tenía la posibilidad de, de prestar ese consentimiento, entonces eran eh, los familiares eh, a quien se les recababa el consentimiento, también o por escrito o eh, de forma oral, ¿vale? también ante un testigo, dejándolo igualmente eh, recogido en la historia clínica. Por otro lado, estaba el caso del uso de muestras excedentes de diagnóstico, de las cuales eh, no se disponía de consentimiento, para estas muestras eh, se recogía en el informe, que era el Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía, quien mantendría el registro y la trazabilidad de las muestras con sus donantes. Y en caso de necesidad de uso para algún proyecto de investigación, desde el Comité de Ética eh, se tendría que valorar el, el poder hacer esa cesión para ese proyecto, teniendo en cuenta con diferentes características. Eh, entre ellas, pues si se necesitaban solamente muestras, si tenían necesidad de muestras y datos además, pues el número de muestras, etc. Nombrar también que debido a la experiencia en la gestión de muestras biológicas que tiene el Biobanco, la Consejería de Salud y Familia eh, nos solicitó que elaborásemos un procedimiento informativo eh, sobre cómo llevar a cabo la recogida, el procesamiento, el almacenamiento eh, y la distribución de muestras COVID el cual se encuentra colgado en nuestra página web para disposición de, de todos los investigadores. Eh, como parte del trabajo realizado y mencionado anteriormente, se comenzaron a recoger muestras COVID en el Biobank. A día de hoy eh, hemos gestionado muestras de más de 1.500 donantes con diferentes formatos, eh, recogidos a través de diferentes circuitos, eh, en esta gráfica que podéis ver en la diapositiva podéis apreciar la tipología de muestras y en qué porcentaje están disponibles. Y como se puede ver, pues las que han sido más numerosas eh, han sido la sangre y sus derivados hemáticos. Indicar que durante todo el proceso eh, se ha estado manteniendo reuniones con la Red Nacional de Biobancos, eh, al que pertenecemos también como biobanco, estableciéndose una clasificación para los pacientes COVID, la cual hemos llevado a nuestro sistema de información para el registro de las muestras obtenidas. Y aún así, para poder seguir garantizando y agilizando eh, la entrada de muestras al biobanco, se llevó a cabo una campaña informativa a través del Registro Andaluz de Donantes de Muestras para Investigación Biomédica. Recordaros muy brevemente, que el registro de donantes es la herramienta que nos permite a los, a los andaluces participar en diferentes proyectos, ¿vale? eh, mediante la donación de muestras y datos, y en la que actualmente disponemos de aproximadamente unos 2.400 donantes inscritos. La campaña realizada se centró en dos acciones. Por, una primera fue la actuación, de los donantes ya escritos a través de una consulta realizada para conocer si habían pasado el COVID. Y por otra parte, se hizo difusión a través de campañas en hospitales, eh, charlas informativas, notas de prensa, eh, redes sociales y, y demás medios de comunicación, con el fin de obtener potenciales nuevos donantes COVID. Derivada de la campaña, se obtuvieron eh, eh, 700, bueno, se atendieron 765 consulta de ciudadanos interesados en recibir la información de los cuales eh, se inscribieron en el registro 608 nuevos donantes de esos nuevos inscritos 405 habían pasado el COVID y 203 eh, eran o donantes sanos o con otras patologías esto lo que nos, nos hizo ver era que la campaña no solo sirvió para obtener ...donantes COVID, sino también donantes para otras patologías. Y finalmente, derivada de ambas acciones, el registro andaluz de donantes... Eh, ...dispone a día de hoy de 528 donantes que han pasado el COVID. Y para terminar, queremos indicaros que el Biobanco ha dado soporte... ...a un centenar de proyectos relacionados con COVID financiado tanto por agencias autonómicas como nacionales e internacionales, de índole pública como privada, para el desarrollo de proyectos con diferentes temáticas. Todas ellas eh, en la búsqueda de hallazgos para, pues, para la detención, para el diagnóstico, para el pronóstico y el tratamiento de, de la infección por COVID. Actualmente a, han sido atendidos 19 proyectos, eh, de los que ya han sido finalizados o están en su fase. Última y, y se están gestionando, actualmente está están, están en fase de gestión otros 42 proyectos. Eh, uno de esos 19 proyectos, como ha dicho ya la doctora Carmen Sierra, ha sido el que ya nos ha explicado bien ella eh, anteriormente. Las temáticas en, a modo general, que hemos resumido los proyectos en, en temática de forma general, pues han sido pues, la búsqueda de marcadores genéticos predictivos de respuesta a la infección por COVID. La búsqueda de biomarcadores específicos detectables mediante diferentes tecnologías pues para su uso pronóstico y diagnóstico. El desarrollo de herramientas tecnológicas para rastrear los casos positivos. Proyectos para analizar la respuesta inmunitaria a vacunación. Búsqueda de tratamiento o respuesta farmacológica a fármaco específicos frente a las infecciones graves. Eh, o proyectos para determinar la afección eh, neurológica eh, por infección COVID. El soporte que se ha llevado a cabo desde el Biobanco, ha sido tanto desde lo que es la provisión de muestras, eh, tanto de pacientes eh, que estaban pasando la enfermedad en ese momento, vale a activa en la enfermedad, como pacientes eh, que ya habían pasado el COVID. Eh, como además también nuestro soporte eh, en dar servicio en el procesamiento y la custodia de, de muestras eh, a, a diferentes proyectos y de los proyectos atendidos eh, cuatro eh, de indicaros que cuatro fueron gracias a las personas escritas en el registro de, del registro de donantes y de los que esté, se están gestionando actualmente pues se prevé que, que algunos de ellos eh, se obtengan las muestras también a través de, del registro y finalmente mencionar eh, la participación del biobanco del sistema sanitario público de andalucía dando soporte al ensayo clínico de la vacuna española eh, contra el COVID de IPRA, llevando a cabo el procesamiento y custodia y, y parte de la logística de, de la muestras de los pacientes vacunados, la cual se, está, se encuentra en su fase de, final del desarrollo. Como reflexiones de estos dos años eh, que tenemos en el biobanco, eh, nos quedamos pues, con el que el biobanco... ...ha sabido adaptarse a la situación, consiguiendo atender a numerosos investigadores, no solo para proyectos COVID, sino también para, para el resto de proyectos y el resto de patologías. Eh, que el Registro Andaluz de Donantes de Muestras para Investigación Biomédica es una herramienta con un gran potencial para conseguir muestras biológicas y, y se ha visto la utilidad eh, en este escenario concreto de, de pandemia que la infraestructura del biobanco se ha reforzado para adaptarse al procesamiento y, y manejo de muestras potencialmente infecciosas, como son las tipo COVID. Y como última reflexión, pues que ha sido una situación muy complicada, muy compleja, pero que creemos que con la colaboración y el apoyo de todos, de toda la comunidad y de, y de todo el mundo, pues eh, hemos sabido salir adelante y, y se está saliendo adelante. Dale, gracias por vuestra atención. y Pues nada, cualquier pregunta o consulta, pues encantada de ver. Muchísimas gracias, Sonia. Bueno, pues si hay alguna pregunta para, para Sonia. Voy a quitar. ¿Sí, Rubén? No. Ah, vale, que te, como te he visto activar la pero... Pero... Vale, bueno, en bien. realidad muchas gracias por las presentaciones. Están estando muy bien. Lo pasa que está todo el mundo muy callado y es un poco, no sé, pero Me iba a preguntar qué dificultades, pero es que como ya las he sido, no... Muchas gracias por la presentación. Bueno de luego, felicidad del Biobanco y, y sobre todo lo que esperemos es que, que cuando pase la emergencia toda esa infraestructura y esa importancia que ahora se ha visto que tiene, no decaiga el interés y no decaiga en que, en que la próxima no, no nos pille eh, con, la, con la guardia baja, sino que nos pille fuerte, que, que es lo que nos interesa. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, eh, muchísimas gracias a todos los ponentes, ha sido un, un verdadero placer. A, a Carmen, a Francisco, a Antonio, a Francisco, a Francisco, Francisco Gámez y, y a Sonia. Muchísimas gracias por, por asistir, por venir. Muchas gracias a todos los asistentes. Y os emplazamos al mes que viene, el día 25 de marzo. Haremos otra sesión en que tenemos invitada a varias personas. Vendrá eh, Salomé de Cambra para hablarnos de, de la vacuna de IPRA, de la vacuna española que, que ya se va a empezar a fabricar y se oyen campana de que posiblemente parte de la fabricación se vaya a hacer en, en Granada, así que vendrá para contarnos un poco lo que, lo que han estado haciendo. Vendrá también Elena Gómez para hablarnos de malaria y coinfección con COVID, de López Neira, Maximino Manzanera para hablarnos de, de, de Vitantec y la Universidad de Granada, eh, todo el desarrollo que han estado haciendo de seguimiento a través de las aguas residuales de, del virus, eh, también Ana Camacho de ReconBiotec. Y Yolanda de Homologic. Son las personas que están invitadas al siguiente seminario. Así que nada, os emplazamos a vernos el mes que viene y muchísimas gracias. De a, a vosotros. Muchas gracias. Gracias, a todos. gracias por todo. Gracias.